¿Cuál es la distancia entre el aplauso y la sangre? Los milímetros que separan la gloria de la muerte. ¿En qué instante gira la bestia y se activa simultáneo el nervio óptico del hombre? En qué fugaz espacio-tiempo la carne se vuelve piedra, mineral, indeleble al frío, a la lluvia, al deseo.